mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia hoy comenzamos un video diferente les muestro donde va a ser mi futura casita <risas> el terreno esta es la primera nieve. bueno el segundo día con nieve yo aquí <coughs> con estos botínguiris para la nieve tengo puesta como tres medias Aquí del lado de la casita tenemos un bosque, un bosque, estamos a menos un grado, un 10% blanquito, si, quieres, si quieren que le haga un video de yo en el bosque, me lo escriben en los comentarios. <risas> si te gustan mis videos dale un like y suscríbete y no olvides comentar.